Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad. Ahí están, ¿no? ¿Más? Qué cosa más curiosa Están saliendo todo el rato en línea Hay varios Y llega un punto y pum, desaparece uno Pero aparece otro por el horizonte Y van saliendo y desapareciendo Es muy curioso Llega un punto que pum, desaparecen Y ahora vuelve a salir del horizonte otro Y vuelve a desaparecer pero el horizonte. Bueno, el horizonte está un poco elevado Porque es una montaña Y así llevan un ratito ese llevaron un ratito. Viene ella recta. Y venga. No, que no, ni que pollo, no sabemos lo que es eso. ¿Y la salen esos cuatro? ¿Quiénes que Sí, esos cuatro. Mira cómo se puede Esto desaparece uno y sale otro. Cuando llegue el otro y desaparezca? Sale otro. Sale uno por debajo. Y no sabemos qué ¿Y no sabemos qué es? ¿Que sí, que sí? Y así lleva rato, tío, así lleva rato. 2, 3, 4, mire, de 4 y ahora está saliendo uno. 5, ahora mismo hay 5 sí, que desaparece. se mueven. Y más o menos a la misma distancia. hostia! El puto ganga, de... ¿Qué haces con el cabrón no, ese? Creo que es satélite, ¿no? No, no, creo aviones, creo sí. no, es. no, no son satélites. ¿Aviones? Eh, no, claro, no porque, no, porque no, desaparecen y vuelven a salir. Juntos, ¿Y desaparece? Pero es que desaparecen como y vuelven a salir. ¿Ese desaparece? ¿Cómo? ¡Ahhhhh! ¡Uuuuuuu! Desaparece! Ahora sale otro. Y ahora por abajo sale otro. ¿Es tiene que hacer. un que estás saliendo ya? Sí. Pero no sabemos lo que Pues no lo que es. Desde que estéis vosotros moviendo todo este, estamos viendo esta. Pues no lo sé Yo, un tío vivo de los marcianos, coño ¿Quieres decir que se mueven? No Sí, sí, sí Mar, sí. un tío vivo de los marcianos, coño Y no paran, uno de para otro raro, es raro, eh. No es normal, es eh. no es normal No es normal, y lleva así un rato Venga, salen sí, de ahí Siguen, y sigue eh. Y sigue para arriba Te salen, te lo ves, así se graba, lo graba Claro que lo estoy grabando Salen, desaparecen y vuelven a salir otra vez Están invadiendo Están, están invadiendo es raro, tío. Es muy raro. Sí, no, es, el mismo, es el mismo movimiento, vamos. ¿no? Sí, esa... oh, ¿ya ¿Qué se ha otro? ¿Ahora queda abajo? ¿Ya sale otro por ahí? No, no, pero qué han dos, ya no queda más. Bueno, ¿Qué no, no, no. uno allí. Hostias. Es raro. Y si no tuviéramos luz, mira Raúl. Sí. Si no tuviéramos luz, casi casi que se intuyera la vida de las calles. Sí, sí. Pero eso lo podemos apagar. Porque sale algo del Mira, hay cuatro, ¿no? Ahora está viendo cuatro. Ahora hay cuatro, ahora hay cuatro. Sí, sí. Mira, uno, dos, cuatro y cinco Sí, sí Y es muy raro, entonces desaparece la luz y va a salir otra vez Y así va Y yo qué sé Pues no tengo ni idea Cuatro estrellas que vuelven otra vez a salir. Por eso y desaparecen y vuelven a salir. Desaparecen y vuelven a salir. Sí, sí, sí. a mi padre en serio. Sí, sí, sí. Desaparecen y vuelven a salir. Sí, sí, sí. Y desaparecen y vuelven a salir. Desaparecen y vuelven a salir. Pasa que el móvil pues tiene lo que tiene de resolución, ¿no? Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad.